Bueno, este galardón al final yo creo que supone un poco el reconocimiento ¿no? a todos los años de, de carrera. Bueno, pues ahora estoy en un punto que estoy un poco a las puertas de poder ir a unos juegos, representando a España y por supuesto representando a Navarra en lo que conlleva el arbitraje. Soy una privilegiada, no solo como mujer, sino también como deporte minoritario. Porque el taekwondo al final somos muy poquitas licencias y que haya sido reconocido un deporte con poca gente y bueno pues esa eh, participación femenina pues todavía para mí tiene como un doble mérito, ¿no? es un doble reconocimiento.